Hola, yo soy Lila Tochi y el día de hoy te traigo un tutorial de manualidades donde voy a hacer mis costalitos especiales, como cada año en San Valentín. Yo los hago y los vendo, así que te los traigo a ti para que los hagas tú también. Y si gustas, puedas ganarte un dinerito, igual que yo, o los puedes regalar a tus amigos. Tú los puedes adaptar al tamaño que te guste y puedes meterle lo que se te antoje. Entonces, ¡let's do it! Comenzaremos con los materiales que necesitaremos. Regla de 30 centímetros. Una escuadra de cualquier tamaño. Tela con algún dibujo para decorar Esta en particular es algodón americano e intenta elegir una que no se deshilache tanto Si no conseguiste una tela con dibujo, entonces necesitarás moldes Tela, pero consigue la que sea grosecita para que el silicón no sobrepase la tela Listón delgado, aproximadamente de este ancho, algo con que marcar Puede ser pluma o puede ser un lápiz Y la tela para el costalito, se llama decoración rústica Puedes elegir de los patrones que te gusten. Esta tela suele deshilacharse. Los costalitos que haremos serán de 12 centímetros por 7 centímetros. Tijeras específicamente para tela. Pistola de silicón, te recomiendo la pequeña. Hilo y aguja. O si gustas, máquina de coser. Ahora el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es poner sobre la telita. Y vamos a marcar una línea que mida 7 centímetros, que va a ser el ancho del costalito. No olvides dejar espacio a los lados. Marcaremos suave con el lápiz y presionaremos fuerte la regla para que no se nos mueva la tela. Vamos a colocar justo arriba de la línea, donde hicimos la primera marquita, ahí vamos a comenzar la línea hacia arriba, para hacer... Un rectángulo perfecto. Voltearemos esto así para trabajar más a gusto. Y colocaremos el número 24 sobre el inicio de la línea. Y justo en el 12 le damos otra marquita. Colocaremos la regla también justo debajo de la línea para seguirla marcando hasta el número 0. Ahí. Así nos habrá quedado dividido el saquito. Ahora aquí... Justo a la mitad, lo más derechito que puedas, vamos a marcarle 7 centímetros hacia arriba y hasta el final lo mismo, 7 centímetros, que es el ancho de nuestro cejito. Vamos a colocar de esta manera la regla igual en el 24 al inicio. No olvides marcar el 2 y e iremos uniendo las rayitas de arriba. Y marcamos el cero también. Cerraremos ya. Está casi listo. Y a la mitad. Muy bien. Ahora recortaremos. En este lado del saquito vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros de largo. Si gustas puedes marcarlo. Pero yo lo hago al tanteo. Y por los laterales le vamos a dejar aproximadamente un centímetro. O quizás menos. Esto es porque suele deshilacharse muy fácilmente. Aquí me sobró. Y le voy a quitar un poquito. Y así nos va a quedar nuestro molde. Mientras podemos ir marcando las figuritas. Si es que necesitas hacerlo. una fuerte el molde y suave el lapicito. Justo por la línea vamos a recortar. Yo hice estas. En el caso de que tengas tu figurita, vas a recortarlo pero dejando un pequeño borde. Por si se deshilacha la telita, no se te vaya a deformar tu figura. Si tú decides coser la figurita de tela al costalito, en vez de pegarlo con silicón, este es el lado derecho y este es el adverso. Lo vas a pegar aproximadamente aquí, sobre la línea. Porque de aquí ataremos nuestro saquito y eso evitará que se deforme la figurita. Entonces vamos a pegar aquí, pero en la parte derecha, o sea aproximadamente, fíjate muy bien. Más o menos ahí. Y será por todo alrededor. Así que suerte. Primero comenzaremos doblando justamente por la mitad o la línea del medio. Que las dos rayitas de los bordes coincidan. Y los vamos a pegar por la orilla, así. Las esquinitas fueron las que pegué para que no se me mueva. La podemos ir aplanando. Ten mucho cuidado que no te vayas a quemar. Que el silicón llegue hasta debajo de la rayita. Ya verás por qué. Y lo doblamos hasta aquí. Hasta la rayita. El silicón justo arriba de la línea. Y doblamos la tela justo arriba de la línea igual. Le ponemos un poquito más sobre la tela y volvemos a doblar por eso es que no debes pegarlo hasta arriba igual del otro lado arriba de la línea sobre el doblez y volvemos a doblar quitamos los hilos excedentes lo volteamos al derecho sacando bien las puntas de abajo Y aquí si se nos abre poquito, ponerle una gotita de silicón, lo doblamos así, hacia adentro y presionamos. Para quitar los excedentes de silicón puedes usar las tijeras para que no metas el dedito. Para los que van a coser el saquito a mano, un truquito para hacer el nudito del hilo es enrollándolo en tu dedo y haciéndolo como moquito, así. Y ahí quedó. Aquí vamos a empezar por la parte de arriba. Doblaremos así sobre la línea y luego daremos otro doblez y comenzaremos a coser. Que quede justo sobre la línea. Y así comenzaremos a meter y a sacar la aguja de un lado y del otro. No es necesario que sean tan cerradas las puntadas. Se puede dar un poquito más abiertas y no pasar Y al final nada más le haremos un nudito meteremos la aguja y justo antes de que se vaya a cerrar el hilo la metemos adentro y así cerraremos nuestra costura yo le hago dos nuditos por más seguridad así cerramos nuestra costura cortamos el hilo y haremos exactamente lo mismo del otro lado bueno me brinqué esa parte para coser los laterales del saquito pintaremos los extremos vamos a comenzar metiendo la aguja justamente sobre la línea vamos a introducir la aguja a meter y a sacar la aguja de un lado y del otro y al final va a ser igual le hacemos el nudito para que no se nos abra la costura y listo. Y haremos exactamente lo mismo del otro lado. Lo la vamos a poner al derechito, sacamos las puntas de abajo y ya quedó. Ahora para la máquina de coser vamos a darle estos dobladitos, el primero sobre la línea y el segundo exactamente del mismo tamaño. Colocaremos en un extremo el pie de la máquina. No olvides darle doble costura al principio y al final, porque a mí se me olvidó y me tuve que regresar. Ahí está. Y haremos lo mismo de los dos lados. Ahora para coser a lo largo, juntaremos las dos puntas. Que coincidan las dos líneas de ambos lados. Llegamos hacia adelante y hacia atrás para que se asegure muy bien la costura al principio y al final, y así es como queda. Soy mala con la máquina de coser. Le quitamos los hilos y lo volteamos al derecho. Sacando las puntitas de hasta abajo. si quedó. Mira que bien se ve. Y de hecho hice otra. Sin trazar las líneas y me quedó mucho mejor. Nah. Nah. No me sale. Nah. Ahora para los que no cosimos la figurita. Lo vamos a pegar con silicon. Vamos a empezar poniéndole primero a la figurita. Solamente por los bordes. En la parte de arriba para ponerlo más fácil lo colocaremos así para checar que esté en el centro la parte donde tenemos el silicón presionamos fuerte si la tela está muy delgadita te puedes quemar puedes ayudarte con las tijeras ten mucho cuidado aquí solamente por el borde todo el borde esto va a ayudar a que no se sienta tan duro aplañamos para esta parte en específico te recomendaría la pistola chica y así queda mira qué bonito que ningún borde esté levantado para que quede así de bien si le gustas usas también puedes ponerle un dibujito aquí yo le corté un corazón y así quedó ya nada más faltaría ponerle el listoncito. Muy bonito y listo. Mira qué bonito. A esto despegué las figuras de corazón por delante y por atrás. Con su respectivo listón. Ay, ese hilo. Pero bueno. La telita con la que hice esta flor estaba un poquito delgada. Se pasó un poquito el silicón. Así que intenta conseguir... Una tela un poquito más gruesa. Recomendado. Y si nos vamos costaleando. Costalitos de amor. Costalitos de amor. Y listo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like. Comparte con tus amigos. Suscríbete a este y a mi otro canal que es Helen Gore. Activa la campanita para que te notifiquen cada que suba video. Y nos vemos. Estrellita. Uno, dos, tres. Ya tengo otro hijo más.